Durante todo este menterito, que hoy estamos apenas a 2 de abril hasta el jueves 7 de mayo dos días antes de yo cumplir año que cumplo año los días 9 de mayo el estado de emergencia señores el estado de emergencia él ha sometido primero se solicitó 15 días el senado lo aumentó a, a 25 días eso vencía el estado de emergencia el 13 de abril el 13 de abril eh, eh, eh, eh, terminaba entonces ahora el presidente ha solicitado un aumento de 25 días es decir que vamos a tener 50 días, prácticamente dos meses en lo que se está en cuarentena, porque parece, hoy el Ministerio de Salud Pública dio a conocer el nuevo informe y murieron, ya van infectados 1.380 personas y han muerto 60. Y esto se está convirtiendo en trágico. Y déjenme decirle, ustedes vieron que yo dije que en los próximos días, en los próximos meses, fruto de la crisis, de la pobreza que se va a apoderar de este país, una de las cuestiones que préstame celular para, para que me la envíe para que me pase esto, porque he recibido, sí, sí, do, donde hay eh, eh, una información que aparentemente no ha sido confirmada, pero yo cuando la vi, digo, pues esto no hay que confirmar, saqueo, saqueo en el mercado, saqueo en el mercado, gente fueron y comenzó a llevarse, productos que por cierto el mercado, Bancorís ordenó su cierre a partir de mañana a las 2 de la tarde va a ser cerrado el mercado hasta el día 7 de abril o sea el mercado va a durar un cuarto días cerrado y entonces el mercado fue que Ángel lo tenga ahí para que cuando pueda me hasta el, 9. Hasta el día 9 sí. 7 de Siete días va a estar cerrado el mercado Donde no se va a vender nada Ni va a haber ningún tipo de movimiento sí. Vamos a ver Si Ángel no, nos presenta Esas imágenes Y Un amigo televidente Yo de Búscame Ya empezaron los asaltos Ustedes vieron que yo hablé de Y tengo varios días más, y empezaron. Ahí me mandaron Que Camila se no vi. Un vehículo de seguridad vial se volcó y fueron un grupo de tigres a saltarlo. Yo quisiera que me consiga eso para que también Ángel me lo pase. Camino se lo me lo puso ahí el amigo televidente. Dile Ángel, no, pero espérate, dile que me ponga, porque en el día de hoy se produjo una noticia en que el grupo RICE donó 50 millones de pesos y eso ha recibido muchos comentarios elogiosos, porque yo estaba haciendo un llamado a que los empresarios de San Francisco de Macorís, estaba yo haciendo un llamado aquí, ustedes lo vieron en ese programa, porque presenté el amigo Raúl Echevarría, que de una finca de yuca, ha producido ochocientos y pico de, de, de, de quintales de yuca, y lo ha estado distribuyendo en todos los barrios de San Francisco de Macorís, en, en el Sánchez, San Martín, en Pueblo Nuevo. Vamos a ver si alguien me presenta esa fímica. Eh, la de Raúl. La de Raúl. Ah. Sí, sí, la de Raúl, vamos a ver si me la presenta. Porque este, el grupo RICE y qué bueno, y otros grupos económicos y otros empresarios de San Francisco de Macorís tienen que donar y tienen que ponerse presente en esta hora de angustia de pánico que vive San Francisco de Macorís que vive el país y que vive el mundo que vive el mundo y donde la pobreza va a aumentar de manera vertiginosa y aquí se podrá dar en el pecho y que logre conseguir comida eso va a ser terrible señores eso va a ser. me mandó el amigo Raúl, que ha seguido distribuyendo. Y entonces, qué bueno que hayan otros empresarios que imiten a los RISEC, que imiten a Raúl, y también ellos hagan su aporte, porque la hora lo exige. ¿Qué pasó, Ángel? Vamos a ver si me presenta. ¿Eh? Sí, eh, eh. Entonces, eh, amigos televidentes, el momento estético. ¿Ustedes se imaginan que apenas van 14 días del estado de emergencia y faltan 36 días estando? Mira, mira. Todo porque nosotros no hemos podido detener. Y no hemos cumplido las normas y resoluciones que las autoridades de salud pública fundamentalmente han impuesto para que todo el mundo se quedara en su casa y se, y, y, y yo, lo, yo lo dije aquí, señores, si violamos eso, vamos a pagar caro eso porque entonces vamos a tener que durar más tiempo. Y el gobierno indiscutiblemente que le va a sacar capital político y le está sacando capital político. Yo ya no quiero, ante una tragedia como esta, no me gustaría ni siquiera hablar de política, porque esto es grave lo que está pasando. No quisiera, bueno, eh, eh, me llamó anoche el diputado Olmedo Cava Romano, me dijo que él no ha estado presente aquí, y me dijo que el anuncio de él se basamentara en llamar a que los ciudadanos se mantengan recluidos en su casa, Olmedo tiene cierta vulnerabilidad, y es un poco delicado, señores, es verdad, hay gente de eso, que tienen problemas, que ya han tenido problemas de ataque cardíaco, de, de problemas diabéticos, de alta presión, que corren riesgo, no es tan fácil, esto, esto es delicado.